Hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy Básicamente os voy a contar la situación de hoy Porque hoy Se puede llegar a liar un poquito Básicamente hoy lo que vamos a hacer en el canal Va a ser trolear a Plex a muerte Porque chicos, hoy le voy a decir básicamente que me voy a correr Si sí, es raro de mí, lo sé, soy un vago Pero chicos, se lo puedo llegar a creer que Últimamente estoy bastante activo jugando al fútbol y tal Así que le voy a decir voy a correr Quiero desconectar un poquito Y básicamente le voy a decir que venga conmigo No sé si va a aceptar al momento, pero si no acepta al momento me viene bien porque literalmente lo que voy a hacer Va a ser una locura. Quiero que os queréis hasta el final Del vídeo porque este vídeo se puede ir mucho De las manos porque es una verdadera locura Más o menos os voy a poner en contexto. Básicamente hay Una torre muy alta aquí en el Pueblo donde vivimos y tiene muchas Escaleras. O sea es muy difícil de subir Pero chicos Plex últimamente está muy Loco. O sea Plex hay momentos del año en el cual Plex se le pira y creo chicos que Me puede llegar a beneficiar porque voy A hacerle creer que hay un gato encima De la torre para que él vaya y lo rescate. Vale ¿Qué necesitaremos en este vídeo? Lo más importante es el gato, ¿qué gato? ¿Cómo que un gato? Misifu no va a ir, obviamente No soy tan malo, Misifu es mi colega Entonces vamos a llevar a este gato Solamente necesitamos que él crea que hay un gato ¿Cómo? Con el sonido de un gato, chicos El sonido de un gato, este gato básicamente va a ser El gato en cuestión y ¿qué vamos a hacer? Plex tiene un altavoz, lo voy a coger En cuanto me vaya y lo que voy a hacer va a ser Decirle que me voy, que me deje el altavoz Porque necesito ponerme un poquito de... Música y chicos, eh, pondré la musiquita arriba. Y chicos, básicamente pondré el gato, ¿dónde está el gato? ¿dónde está el gato? ¿dónde está el gato? Aquí pondré a este gato arriba de la torre. Y aparte, pondré lo que viene a ser el altavoz con sonidos de gato. Tiene que ser un audio bastante largo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser poner un sonido de gato que dure una hora por ahí. Y justo me tendré que subir arriba de la torre. Una locura. Poner el gato, el altavoz, y bajar rápido y llamarle y decirle: Tío, salió un montón. Ven para acá. Y chicos, yo creo que puede llegar a picar. O sea, Lex es muy amante de los animales. Yo mismo lo haría, sinceramente, para salvar al gato Espero que no diga llamar a los bomberos o algo así Yo creo que lo intentará hacer él solo Así que chicos, vamos a ver cómo planeamos esta cosa Y misifu misifu de color Amarillo, espero que en este vídeo Nos ayudes un poquito, os dejo con la luz Del sol, hey, Chicos, estamos aquí por el salón Y básicamente os voy a enseñar otra vez al conejo No mucho, porque ya os lo he enseñado bastantes veces Pero quiero que lo veáis porque el otro día Mordió a rubí Hex 64 Básicamente, pues, quiero que quede claro si El conejo muerde realmente o no Que si muerdes, me cabraré contigo, Respetos porque ahora mismo eres Ana y ya no lo serías, así que voy a meterle la mano por aquí y que a mí me tiene mucho respeto. Es muy Un respeto por Jaime Petrecale. Entonces voy a intentar cogerlo. La mirada a mí no me muerde, o sea, esa Rubí. hoy qué mono comiendo callitas, comiendo cositas o el panita. Toma. No lo quiere chicos, no lo quiere Así que vamos a... No quiere chicos, vamos a pillarlo El pana, revinza Sound. Cuidado, y para dentro No he visto nada, en plan, Grufi no sabe lo que hay abajo literalmente Así O sea, que... es la primera vez que vengo a esta casa Estoy reventado la... y no sé nada a vale, ver, tenemos jaulas con niños ¿En serio? ¿Y con duendes? ¿Me puedo quedar Quédate, un niño y un duende Te dejamos ¡Oh, no! No, no, esto es gigante Es muy tocho Bro, mira, aquí, en esta portería, nosotros hacemos los retos ¿eh? Si me toco, automáticamente todo co los que se suscribe, deja un like y. Lo más importante. Siga a Jaime Pedregal en Instagram que le queda muy poco a los 20. No, y ahí. no lo quería decir yo. ¡Cristiano, no no, <pero> no, no. <risa> Cristiano! Chicos. Tira ¡Gol! Imagínate que a cara Super bonito Bueno chicos, mi sifú literalmente está seco Está como ahora mismo Crufi O sea que vamos a dejar que sube un poco Y yo le voy a enseñar a Crufi lo que son mis nuevas gafas ¿Renta? ¿O renta chicos el bicho con flow? el Hoy os voy a enseñar un experimento. Oh. Y esta es la máquina de gancho que le rompí a Josie Quiero un peluche? Es un peluche. Quiero yo? Pues que no tengo un euro hoy. ¿eh? <risa> Estamos seco, Jaime. A ver chavales, en este momento del vídeo ¿Cómo os explico lo que está pasando? Básicamente, Jaime Pedregal Había salido a correr Y me ha llamado y me ha dicho Bro, ¿te vienes o okay? qué? Y he dicho Pues mira tío, estoy en casa tocándome lo que vienen siendo los sex. Voy contigo, pasa mi ubicación Me ha pasado ubicación Y resulta que estaba aquí corriendo en medio de se la me nada pirado, Se me ha se me ha mirado. Donde hay una torre, ¿vale? Y de repente estaba yo aquí con él Y digo, Jaime, se está escuchando un maldito gato Y mirad Lleva así media hora, bro. Se escucha un gatito bastísimo allí arriba, bro. Creo que es arriba, a ver, mira calla. A ver, vamos a ver si está dentro, ¿Ves? Vamos a ver si está dentro, pero mira calla, calla, calla, calla. Calla. O Saca. Suena arriba bastísimo. Yo creo que está en peligro, que no sabe cómo hacer. Vale. Por aquí dentro parece que no hay nada. Espérate, vamos a ver si por casualidad puede ser cualquier otra cosa antes de que nos toque subir a rescatarlo. Hostia, cuidado aquí que hay pocillos, ¿eh? Pocillos. Oh, ¡Hostia, esto! Igual está por aquí. Aunque, como aunque, de ¿cómo demonios? Subimos por aquí. Yo creo que... Si podrías. no hay escaleras. Yo creo que podías, en plan. Sujétame la cámara. A ver. Si subo por aquí, por los lados. ¡Ah! Oh, ¡Hostias! Luego bajaremos complicado, ¿eh? Subir unas escaleras sin escaleras, chicos, Creo que es de las cosas más difíciles que he hecho. Pero bueno, lo hemos hecho. Veremos luego para bajar. Todo sea por salvar al gatito. Obvio que por los lados, bro. Vale, vale. Voy a ver qué hay dentro. Si por casualidad... No. Iba a ver si por casualidad estaba aquí el gatito, pero es que aquí ni se lo escucha. Aquí no sé qué hay. Es como una central abandonada. Súper, súper random. La verdad. Aquí no sé qué demonios hay. Hay como, no sé, como piscinas. Y aquí como unos bidones. El gato se sigue escuchando de fuera, tío No, aquí no está Qué locura, hay que rescatar a ese gatito, chavales Bueno, 100% es arriba, es fuera Es arriba del bidón, 100% arriba del bidón A ver cómo bajo los escaloncitos Estos, tengo que poner aquí, pie aquí Pie aquí, acuérdame la cámara, por favor y Pon desde abajo, desde abajo Aquí ah. está complicado, pilla la cámara ah. Ah. A ver cómo bajo, vale Creo que es más fácil bajar por aquí Como resbala, pues de, de locos, tío De locos, sí. todo por salvar al gatito ah. Se piensa que es bombero Chicos, vale, hola, me llenó las manos De blanco, vale, un día más en mi vida vamos a tener que subir esta torre gigante y sí, está bastante alta, o sea mirad me voy a poner aquí debajo y mirar la torre para salvar al gato ¿Cómo es factible, subo yo o llamo a los bomberos Eh. sube duro es que bro no para, mira callar Suena arriba vastísimo constantemente, vale Voy a intentar subir con la cámara tocha Esta cámara vale una locura Como se si me caiga me muero Si veo que no puedo subir con esta cámara Pues eh, cojo la GoPro eh, Tengo que escalar estas escaleras Por aquí arriba hasta allí Arriba del todo Todo sea por salvar al gatito, chicos Estoy un poco como de bromas Pero en realidad estoy cagado Necesito un pequeño instante para respirar Se ha callado ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Respiramos y ahora fuera, coñas. Esto es muy serio. Eh, espero que esto no se desprenda. Ahora fuera, coñas. Pero esto parece bastante. Sí. Ya, se mueve todo eh No, pero tengo que subir ya, bro. Me da mucha paranoia que el gatito salte o algo y se muera por nuestra culpa. Y lo jodido va a ser bajar la cámara y el gato. A lo mejor te tengo que subir a ayudar. Bro, y si el gato me araña o lo que sea. Pues eso que te llevas, tío. Es una locura. Vale. No sé, bro, porque qué te lo estás tomando a coña, tío, cuando esto es algo serio. Bro, da un poco de risa, bro. En Plan, no te da risa. A mí no me hace gracia en ningún momento, bro. Fuera coña ya. Vale, pues voy a subir y vamos allá. Ok, vamos allá. Al final voy a llevar la GoPro porque es mucho más fácil y tampoco me la quiero jugar si luego tengo que... Coger al gato, marañas una locura Que lleve la cámara esta tocha que vale 5000 euros Así que vamos a subir, por favor Darle like, suscribiros por el gatito que vamos a salvar Y vamos a ello, vale, ok Esto chicos es más complicado de lo que parece Porque está súper alto y tengo que literalmente Poner los pies como si estuviese En el GTA, pero bueno, escalamos Guau, guau, guau, guau, guau Me está empezando a dar vértigo mirar abajo, eh Vale, mirad la altura, que vamos pillando Jaime ya se le ve de arriba y no llevamos Ni un 10% yo creo, de toda la escalera Vale, aquí hay como una especie de banzo que tenemos que, hay como un descansillo. Y luego tenemos que subir a esa otra escalera, como más larga de ahí, que tiene un tubo. Yo, gracias a Dios, que he hecho bastantes cosas locas y no tengo vértigo ni nada. Pero una persona aquí con vértigo, la verdad, creo que lo pesaría bastante mal. Vale, mirad, mirad ya la distancia abajo. Vale, chavales, estoy ya bastante alto. Vale, lo que decía, hay aquí como una especie de pancillo o descansillo al cual me puedo subir con cuidado. Vale, ponemos los pies, listo. Yo diría que primer nivel superado, hemos subido esta escalera, mirad Jaime lo lejos que está Vamos a la altura ya del tejado de la nave Todavía nos queda lo más tocho Que es esta escalera de tubo Mirad las vistas A tope chicos, segunda escalera Vale, estamos poniendo los pies firmemente Se escucha el gatito bastísimo, pero no logro ver nada todavía Vamos allá, y escalera Buah, no sabéis chicos el mal rollo que da esto O sea, mirad, ya se ve desde aquí El tejado, mirad la altura Gatito, aguanta, voy a por ti Vale, lo que también me da paranoia es que pase La poli o algo, porque yo no sé si esto es legal O no, o sea, yo creo que es lo legal llamar a los bomberos Pero bueno, eh, ahora mismo es el momento En el que yo miro abajo Y me empieza a entrar paranoia ya O sea, no tengo vértigo, pero miro abajo y digo Como me caiga, qué locura, y el gato se oye vastísimo Ahí arriba, chavales, el gato se oye una Maldita locura, vale, que se ha callado ha vuelto a sonar, ha vuelto a sonar Ok, ya no nos queda nada Gatito, estamos a punto de encontrarte Pongo aquí la mano Estamos ya casi arriba, nos quedan cuatro escalones Esto está súper alto, chicos Hace un montón de viento aquí arriba Todo sea por salvar al gato Dios, se le una locura Se ha callado, ha callado el gato Ha vuelto a sonar, ha vuelto a sonar, está ahí Gatito, ya voy Chavales, esto da mucho miedo Vale, ya estamos casi arriba Un escalón más Vale, estamos casi Todavía no logro ver nada, pero está casi ahí yo creo ya Subimos oh. está aquí, está aquí, está aquí. Mirad la altura Estamos ya casi, hace mucho viento Mirad aquí, qué maldito miedo A ver cómo bajamos al gato ahora Vale, lo vamos a ver ya No me lo puedo creer, ya entiendo qué Jaime se reía tanto ¡Coño! ¡Jaime! ¡Me cago en tu estampa! ¡Le ¡Qué locura! ¡Se la ha comido entera! Chavales, se la ha comido, no me lo puedo creer ¡Qué tonto! Gato. Altavoz de gato con un peluche. Oh. Bro es tontísimo. Te odio, Jaime. Otro día más Plex es tontísimo, chicos. Te voy a matar. Por eso, Jaime, me había llamado para que viniese con él a correr. Bro, ¿y este vídeo para qué canal es? <risa> ¿Pal mío? ¿Cómo que para el tuyo? ¿Pal mío? <risa> es coña, cabrón, es coña. Ah, vale. Dios, mirad lo alto que estoy. Allí está Jaime. Bueno, me ha sabido mal. Pero en verdad la experiencia ha estado guapa. O sea, yo creo que ya a partir de aquí estaré listo para salvar a cualquier gato. Pero me voy a cagar en tu estampa. Mira qué alto está. ¡Te odio! De Chavales, y aquí tenemos al gatito que ha salvado Plex. Ya sabéis que Plex es un amante de los animales. Y como siempre, pues salvando animales y nada. Eh... Eh, que te queremos un montón, Plex, y eso, que gracias por salvar a gato. ¡BRO! ¿Qué haces? ¡Me voy a matar!